10 Pasos para dejar de extrañar a alguien Dejar de extrañar a alguien que ya no está en tu vida es un dolor casi agonizante, que te impide ser totalmente feliz. Tanto que si emprendiste el camino hacia rehacer tu vida, como si recientemente esta persona se marchó de ella, las canciones duelen y los recuerdos agobian. ¿Qué hacer entonces para dejar de extrañar a alguien? Aquí te comparto una serie de pasos que te serán de gran ayuda. Hola, ¿qué tal? Este es Marco. Y espero que esos consejos que voy a compartir contigo te sean de gran utilidad. Y quiero pedirte un gran favor. Si has llegado al punto 6, déjame una mariposa azul en los comentarios. De esa manera sabré que este contenido te está gustando. Y lo que es más, déjame también tus comentarios con respecto a este tema. Sin más que de agregar, empecemos. Número 1. Desecha todo recuerdo. Y por todo recuerdo me refiero a cartas, mensajes, canciones, aromas, perfumes y cualquier cosa que te recuerde a la otra persona. Hacer este primer paso será necesario ya que eliminar cualquier conexión profunda que tengas con la otra persona te ayudará a dejar de recordarlo, tanto durante el día como durante la noche. La realidad es que eliminar cualquier cosa que nos conecte con la otra persona siempre siempre va a ser un primer paso porque al final extrañamos gracias a que tenemos cosas que constantemente nos recuerdan a la persona que buscamos dejar de extrañar al final una foto, una melodía, una canción puede destrozar toda una semana, todo un mes toda una terapia para superar a alguien así que Empieza por deshacerte de aquellas cosas que no te contribuyen. Número 2. Aléjate de amistades en común. Mientras duela, cualquier persona que te recuerde a tu expareja solo contribuirá a que la herida se abra más. Aléjate de la gente, no por revancha, represalia o maldad, sino por amor propio. Piensa en estos instantes que lo más importante es tu recuperación. Ahora mismo lo más importante es que tú te sientas pleno te sientas plena, te sientas capaz de poder salir adelante y ya las demás personas entenderán que te alejaste sencillamente porque lo necesitabas, sencillamente porque era parte de lo que necesitabas hacer en tu vida. Número 3. Acepta que un ciclo se cerró, cerrar ciclos, cerrar hojas, terminar de leer libros para empezar a leer otros, cambiar lugares para establecerse en nuevos sitios, cambiar un destino para conocer otro. Todo es un cambio constante y necesitamos esa capacidad de entender que todo está en constante movimiento. Es como la sangre, cuando se detiene en un sitio, se coagula y provoca enfermedades. A diferencia de la sangre que goza de una perfusión eficiente, ésta se irriga por todos los tejidos, haciendo que el cuerpo esté sano. Por otro lado, la sangre que no se mueve, aquella que se estanca, aquella que no se moviliza, es la que constantemente provoca enfermedades. Y lo mismo es para nosotros. No movernos. No movilizarnos. No cambiar. No entender que esto es parte de un ciclo. Lo que hace es enfermarnos. Lo que hace es deteriorarnos. Así, acepta que un ciclo se cerró y que un nuevo ciclo está por abrirse. Número 4. Deja de idealizar. Tu expareja también es un ser humano y como todos es proclive a tener defectos y virtudes y por lo tanto si bien es cierto es único en muchas de sus cosas buenas también es cierto que hay cosas que lo hacen común y corriente como cualquier otro ser humano, defeca como cualquier ser humano, tiene días malos como cualquier ser humano, también pierde un empleo, también gana un empleo, también tiene problemas, también tiene una madre, también tiene un padre, a decir verdad Tú exparejas como cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra. No hay nada, no hay nada que tenga tu expareja que sea tan valioso como para que tú tengas que estar atrapado o encerrada en un recuerdo. Número 5. Descubre lo que vales. Date el permiso de conocerte y de ver quién eres realmente. Durante este proceso es cuando nosotros pasamos más tiempo a solas y es cuando más capaces somos de poder apreciar Nuestras cualidades, aquello que ofrecemos, aquello que somos Y aquello que podemos aportar a la vida de los demás Y en particular a la vida de una persona que ahora se fue Entender que esta persona que se ha ido, esta persona que extrañamos hasta el punto de llorar por ella Es alguien que se ha ido porque no nos conoce realmente, no nos conoció del todo Y por eso ha asumido que ya sabe de nosotros todo y por lo tanto se va sin darse cuenta que nosotros mismos somos un mundo inexplorado y que constantemente hay nuevas cosas que ver, que entender y que descubrir. Número 6. No fue tu culpa. Todas las relaciones tienen fecha de caducidad y como tal deben de acabar y no siempre lo hacen bien, a veces lo hacen de la peor forma posible. Para ser honesto. Las relaciones tienen que acabar en algún punto. En algún punto se tienen que ir. No importa si tú haces todo lo que dice el manual. No importa si tú sigues a rajatabla todos los consejos que te pueda dar tu orientador de familia. No importa lo que tú puedas escuchar de tu pastor o de tu consejero. Al final da igual que tanto te esfuerzas en que algo funcione. Cuando va a acabar es que va a acabar y no hay nada que tú puedas hacer para detenerlo. No importa qué tanto intentes que la otra persona esté feliz contigo, una vez que te deja de querer, todo se terminó. Número 7. Elimina la esperanza. Si no funcionó antes, no funcionará después. Hay que entender que las cosas pasadas nos permiten entender las cosas futuras, en tanto que somos capaces de poder predecir lo que va a ocurrir gracias a las cosas que ya ocurrieron antes. Eso nos permite formarnos una visión y una proyección de cómo las cosas serán. Y si algo no pudo dar resultados antes, difícilmente va a poder dar resultados después. Así, elimina toda esperanza, vive libre y entiende que algo bueno está por esperarte. Número 8. Evita las relaciones de rebote. No te dañes ni dañes hasta que estés listo o lista para enamorarte de alguien más. Y si vas a enrollarte con alguien, Hazle saber que acabas de salir de una ruptura y que no estás preparado para una nueva relación. A veces solo queremos piel, a veces solo queremos una cama, a veces solo queremos un compañero de habitación. Y eso no significa que vayamos a enamorarnos de esa persona. Pero la otra persona sí está en su derecho de saber que nosotros solo seremos pasajeros. Así que no ilusiones a nadie y hazle saber que lo tuyo es efímero. Y que no irá a más, al menos no ahora, al menos no en el corto tiempo. Número 9. No es el fin. Mientras haya vida, hay esperanza que puedas sentirte mejor. Hay esperanza de que alguien mejor vendrá. Hay esperanza de que las cosas cambien para ti en algún momento. No todo se acaba con una ruptura, aunque así parezca. En algún momento, cuando yo terminé con alguna relación de pareja yo sentí que ya nadie podía quererme porque nunca pude ser capaz de hacer funcionar las cosas y naturalmente eso me hacía sentir totalmente pesimista porque llegué a creer que nada va a funcionar en mi vida otra vez sin embargo con el tiempo te das cuenta que o las cosas mejoran o dejan de importarte lo segundo ocurrió conmigo después de un tiempo ya me daba igual si las cosas funcionaban o no así que gracias a eso comprendí que este no es el fin Número 10. Cosas mejores vendrán. Y no siempre se trata de nuevos amores, a veces se trata de paz mental contigo. Es la realidad. Yo llegué a experimentar una sensación de paz luego de darme cuenta de que esto ya no era relevante para mi vida y finalmente me daba igual quien estaba o quien no estaba porque sencillamente ya no necesitaba de que esa persona estuviera a mi par para yo ser feliz. Así, espero que estos consejos te ayuden a realmente superar a una persona y dejar de extrañarla. Si te ha gustado, pues déjame tu comentario y suscríbete al canal. Así seremos más y más los que seremos parte de esta comunidad de crecimiento y seremos más los que seamos capaces de poder deshacernos de una mala relación. Te espero en futuros videos.